Hoy me da un enorme placer recibir en las instalaciones de su casa al doctor Jaime Eduardo Morales Lanil, un demólogo muy importante en México, especialista en hipertensión arterial pulmonar, que aparte de ser un destacado académico y miembro de un hospital que es enormemente importante en México, el Salvador Subirán. Nos hace también el honor de ser el director médico de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Jaime, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, de, porque empezamos todo esto desde el inicio, sí. que éramos muy poquitos, sí. y ha sido una gran familia que ha ido creciendo y que ahora ve uno las dimensiones que ha ido alcanzando, que ha sido gracias al trabajo que se ha realizado durante años. Eso es. Ya tú has estado con nosotros en las buenas, en las malas y en las peores. Hoy nos, eh, es muy importante que el, el público en lo general conozca quién es nuestro director médico en la federación. Entonces, te pido que nos hagas una especie de síntesis de quién eres, qué haces, dónde lo haces y por qué lo haces. Mi área es más el de la hipertensión arterial pulmonar, que se fue realizando con el el curso del tiempo, el haber estudiado en el Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México, posteriormente este, en la Universidad del de, Hospital Clínico de Barcelona y trabajando en el Instituto Nacional de la Nutrición. Pero esto es solamente una pequeña rama de lo que realmente son las enfermedades raras que abarcan un sinnúmero de, de entidades. Lo importante es el hecho de contar con alguien que no solo desde la academia, sino desde el conocimiento de enfermos que en lo personal tú has podido tratar, nos pueda dar un enfoque diferente. Es decir, yo que soy parte de la Federación Mexicana, me encargo de temas específicos que tienen que ver con interlocución con el gobierno y quienes toman decisiones. Pero a ti siempre te pedimos que nos hagas el fuerte cuando se trata de temas académicos. Este es un asunto que para nosotros es fundamental por una razón específica. Las enfermedades raras son muy complejas y solo personas con el conocimiento que es el necesario pueden hablar de ellas. ¿Nos puedes decir qué es lo que más complicado es para ti el tema de las enfermedades raras? Bueno, lo más complicado para las enfermedades raras, primero desde el punto de vista médico, es que conozcan todos los médicos a esta entidad. Yo creo que es muy importante hacer conciencia en toda la población médica de las, de las enfermedades raras, que las conozcan, que conozcan cómo hacer un diagnóstico y sobre todo de conocer los nuevos tratamientos que están surgiendo para ayudar a nuestros pacientes. La condición que priva en México y en países de Latinoamérica sobre todo es un diagnóstico tardío Jaime y eso lamentablemente nos lleva a la información de muertes cada año porque no se pudieron diagnosticar correctamente o porque ni siquiera hubo un proceso de diagnóstico. En la Federación Mexicana estamos empeñados en que estas cosas empiecen a cambiar para que los médicos, para que los enfermos y para que sus familiares tengan un contexto de certeza que les permita tener la oportunidad de tomar decisiones. Por eso para nosotros es tan importante que Jaime esté con nosotros en este esfuerzo. Eh, hay algo que siempre me ha eh, inquietado mucho, James, y es la interlocución de los expertos como tú, por ejemplo, en el tema de la hipertensión arterial pulmonar, con otros expertos. ¿Ustedes alcanzan a ponerse de acuerdo para el tema de las enfermedades raras, los, los expertos en los temas? Yo creo que para eso hay que crear foros de, de reunión de las diferentes enfermedades raras entre los médicos sobre todo para crear lineamientos de cómo puedan ayudar a los pacientes a establecer un diagnóstico temprano para que realmente se les pueda dar en forma temprana un tratamiento. Nosotros vamos a tener una serie de encuentros que iremos poniendo a disposición de ustedes a través de la red con Jaime, que es nuestro director médico, y con otros miembros destacados de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, la eh, razón o circunstancia por la cual lo estamos haciendo es que ustedes conozcan a quienes desde dentro de la Federación hacen del trabajo. Les agradezco mucho su atención, a ti Jaime, te agradezco que hayas venido a saludarnos acá a tu casa y que pueda la gente que no te conocía, conocerte y saber que tenemos a un, un director médico que está perfectamente involucrado en estos temas. Muchas gracias, David, y gracias por ser parte de Femexel. Muchas gracias, Jaime.